Vale, eh, bueno, nada, mi nombre es Daniel, eh, mi proyecto se llama Signals y eh, consiste en un algoritmo que reconoce el lenguaje de señas. pues eh, está es hecho con Python, con la librería pipe que es muy importante, OpenCV, eh, Machine Learning, más exactamente, SKLearn y Streamlit, para poder verlo en, en producción. Aquí podemos ver lo que son el, unos GIFs de cómo es la aplicación al correrla. Eh, ¿Y cómo funciona? Bueno, eh, lo que hemos hecho esencialmente con el dataset es usando la, libra, la librería de MediaPipe, eh, extraímos, extrajimos los 21 puntos de la mano. Y estos 21 puntos, cada punto tiene unas coordenadas X y Z. Y con estos puntos hemos entrenado lo que es el, el algoritmo de Machine Learning para hacer la predicción. Eh, ¿Cómo se puede usar? Bueno, eh, primero que nada, de clonar, clonar el, el repo, instalar los requerimientos que están todos con las versiones que usé. Aquí tenemos dos opciones. Eh, la primera es si queremos añadir una seña nueva al dataset o si simplemente queremos usar el programa como ya está actualmente, eh, voy a hacer una demostración de cómo está actualmente. Nos metemos en la carpeta de Streamlit y ejecutamos el Streamlit. Esperamos a que abra. ¿Vale? Voy a apagar la cámara en un momento. Eh, aquí tenemos dos apartados. Uno es el Streaming, el otro es el subir imagen. En el Streaming vamos a poder... Eh, ¿Vale? Poder que nos reconozca la escena que tenemos aquí. Esta es la A, esta es la E, la I, la O, la U, la C, la B, la, I o la C, y no sé por qué está, está un poco guiado, no, no, no entiendo por qué. Eh, también funciona subiendo imágenes. Eh, podemos subirle algunas fotos de las que yo tengo aquí de prueba. Eh, sube la foto, te muestra la foto y te dice qué señal está. Pues, que es la C. Vale, esa es la parte que ya está eh, montada. Sin embargo, otra cosa que se puede realizar es eh, ejecutar el programa, crear dataset. Esto lo que va a hacer es nuevas preguntas que deseamos a añadir. Eh, luego de esto va a abrir la cámara y va a tomar 100 fotos en un pequeño intervalo de tiempo para que no sean tan continuas. Y eh, va a añadir. Eh, todas estas fotos es en una carpeta llamada que va a tener el nombre eh, de la seña que hemos puesto y va a estar dentro del dataset. Luego de ello, tenemos que ejecutar el, el crear CSV, que lo que va a hacer es que va a extraer los landmarks de cada foto y los va a montar en el CSV con, eh, al final de todas las coordenadas, eh, la etiqueta de que es. Ya luego de esto podemos entrenar el modelo. Aquí podemos ver eh, que hemos importado. Hacemos el entrenamiento. Y aquí abajo podemos ver lo que es la matriz de confusión. Eh, podemos ver que hay algunas en las que se equivoca eh, un poco más de lo normal. Como podría ser la, la S. La confunde mucho con la, con la I. También la confunde mucho con la N. Está súper bien esa matriz, ¿no? Eh, sí, lo que sucede es que hay algunas, por ejemplo, la, la U, la confunden mucho con la R porque la, la U es esta seña aquí y la R es la misma, pero eh, doblando el índice con el dedo medio. Eh, la S con la Q la confunde bastante porque la S es simplemente el puño cerrado y a veces la confunde tanto con la Q, que también es un puño cerrado, como con la A y cualquier seña que también es un puño cerrado. Igual ahí puede ser que, que sea ya eso directamente del propio MediaPipe, de que no extrae bien los landmarks en, ese, en esas situaciones, sí. ¿sabes? Ya luego de esto lo que hacemos es eh, guardar el modelo, ¿vale? Guardamos el modelo. Eh, guardamos el modelo y poco más. Eh, aquí podemos ver que el dataset fue creado por mí. Eh, aquí tengo puesto para ejecutar, un, o sea, para poner un link. El, no, está todo, o sea, no lo he puesto todavía en el GitHub, porque el dataset pese un giga, un giga, no lo he subido todavía. Aquí voy a poner el link del, del dataset que he creado para que se pueda descargar. También está ya lo que sería montado en en el deploy, está aquí en el streamlit Sin embargo, no funciona bien la parte del stream, ya que no he configurado un servidor torn. Sin embargo, la parte que sí funciona en, la, en, en el cloud es la parte de subir imágenes. Estuviste mirando, Daniel, la parte de, del servidor eh, sí, para, eh, ¿Cómo se hacía con Coturn montar uno Sí, lo, lo, lo he visto y lo he intentado me he confundido un poco eh, al final lo terminaré haciendo pero me, enfo me intenté enfocar más en eh, añadir esta parte para que se pueda ver una fotos y también en el ritmo eh, vale, vale, vale, genial eh, ya, era, era curiosidad está, eh. Eh, en el cloud ya y a ver, mis objetivos, los que ya he cumplido, es que reconoce señas estáticas, por ahora solamente estáticas, y también reconoce señas en, con imágenes que se pueden subir. Mis siguientes objetivos van a ser que pueda reconocer señas en movimiento para que de esta forma reconozca palabras o frases. Y también me gustaría mucho implementar un sistema en el cual, mediante texto, eh, retorne cómo sería ese texto en el lenguaje de señas. Eh, agradecimientos a lo que es la escuela, CoreCode, a Mark y también a Álvaro. Y a ver, un poco más de lo que sería el dataset. Aquí está todo el dataset. Aquí podemos ver cada foto que, que fue haciendo. Eh, podemos ver qué hace crear Dataset, que es el primer archivo que ejecutamos. Ya que no, el PC me anda un poco la guía. El primer... El, este script de Python lo que hace es que nos pregunta qué seña nos gustaría añadir. Crea la carpeta Dataset y dentro de la carpeta va a crear una carpeta con el nombre de la seña que hayamos eh, eh, puesto. Y aquí en este bucle, lo que va a hacer es que cada cinco iteraciones va a tomar una foto y la va a guardar en el fichero. Luego de esto, eh, creamos el dataset. Lo que hace aquí es que crea un dataset.csv y va a extraer los landmarks eh, con la función. Proces Imágenes, que está por aquí, en Utils. Esa función lee una ruta, hace todo lo que debería hacer para luego con MediaPipe, extraer los landmarks y es lo que termina retornando. Eso es lo que va a guardar el CSV y al final va a guardar eh, qué, qué etiqueta es. Y me agradece poco más.